Lali Espósito, yo sí estuve con un hombre lindo, pero bruto. La cantante confesó que estuvo con un hombre con la misma característica que su nueva canción. ¿Se refería a Peter Lanzani, Benjamín Amadeo o Mariano Martínez? Entérate más. En la nota. Esta semana Lali y Espósito Italia lanzaron su nuevo hit musical Lindo pero Bruto. Enseguida, el videoclip superó las 5 millones de visitas en YouTube y generó una fuerte repercusión. Además, las cantantes viajaron a Estados Unidos para promocionar el tema. En una de las entrevistas, las artistas fueron consultadas por los conductores de Despierta América sobre si alguna vez salieron con un hombre lindo pero bruto, haciendo referencia a la canción. Al respecto, la diva mexicana respondió, Esa pregunta no se pregunta, cariño. Sin embargo, Lali respondió sin problemas, Yo contesto. Sí, claro, yo sí. La lista es así de larga, acotó Thalia. Acto seguido, uno de los conductores le comentó a la cantante internacional que se casó con un lindo e inteligente, en referencia al empresario musical, Tommy Motola. Me saqué la lotería y él también se la super sacó la lotería. Y creo que Lali también, respondió con un cálido tono. Por su parte, la actriz argentina mencionó a su novio, Santiago Moncorrea y confesó. Tengo a mi novio que es súper lindo y súper inteligente. Así que no se siente tocado por esta canción. Él se ríe y se divierte. Tras la nota, la respuesta de Lali sobre su experiencia amorosa dejó sorprendidos a sus fanáticos, quienes se preguntan por quién lo habrá dicho. Hasta el momento, la joven mantuvo tres relaciones sentimentales con reconocidos actores. El primero fue con Peter Lanzani, su compañero de las tiras chiquititas y casi ángeles.